Ok, este, me, me voy a guiar un poco en, en, en estas preguntas que, que me enviaste. Entonces, bueno, pues antes que nada, muchísimo gusto a todos. Qué emoción que estén, eh, pues, iniciándose y aprendiendo de la toltequidad y de KINAM, que es una práctica maravillosa en mi experiencia. Eh, Lili ya les platicó un poquito de mi historia, pero... Pues para no, no alargarlo más, les platico eh, pues mi contacto con la toltequidad y con el KINAM. Eh, yo empecé eh, leyendo sobre la toltequidad a través de los libros de Frank Díaz y a través de la historia de Seacatl sin Quetzalcóatl. Eh, como latinoamericana y como mexicana me tocó profundamente y fue como si me tomaran del corazón y ya nunca más pudiera yo este, soltarme de ahí. Eh, descubrí que la toltequidad es una filosofía muy completa, muy circular, eh, y que tocaba muchas partes eh, de mi propio crecimiento personal que yo estaba buscando. Uh -huh. Eran como muchas, me daba muchas respuestas a lo que yo estaba buscando. Y eh, tuve la oportunidad de conocer a Frank y eh, de que él supiera un poco de mi historia, de dónde vengo, de la danza, de toda la vida. Y puso en mi, en, en, en mi regazo la oportunidad de poder crear la metodología del Kinan. Así que inmediatamente contacté a esta hermana del alma que tengo, que es una gran maestra, ha sido una gran maestra para mí, porque a pesar de, de los años de... de, de que llevo de bueno que llevaba de, de bailarina y de la experiencia en el cuerpo a veces es difícil y ustedes lo, lo deben de también se pueden se podrán identificar es difícil poder eh, verbalizar verbal, verbalizarle a un tercero la información que tiene que ver con el cuerpo físico para dar indicaciones claras y mantener un cuerpo sano y alineado para que la gente no tenga riesgo de lesión entonces ella es una gran profesora una gran rehabilitadora también con mucha experiencia si le preguntas ella te va a decir que ha hecho de todo no desde cantar bailar este todo todo lo ha hecho ha, ha tomado también muchas disciplinas y, y sobre todo eh, me interesó que ella lo hiciera por el conocimiento que tiene muy profundo del cuerpo humano y es una mujer sumamente sensible también, entonces eh, ella también lleva, lleva la toltequidad ya en la piel pues, ¿no? Eh, es una persona que es sumamente congruente, muy perseverante, eh, que tiene una palabra también que, que trata de ser lo más congruente, ¿no? Esta parte de, de, la, de la limpieza en la palabra y la pureza en la palabra y en los pensamientos, entonces como es muy congruente, y te, tenemos mucha afinidad, la invité a hacer la, la metodología. Y junto con Frank fuimos eh, eligiendo, eh, él nos iba diciendo cuáles eran las, la, el, el objetivo que tenía y qué posturas eran las principales, y fuimos también eligiendo con él y dándole un poco de guía en cuanto a cómo estructurar las, las, los rumbos, eh, en cuanto a las posturas, más que nada, ¿no? eh, porque las, las del sur son las posturas que, que están erguidas, las del norte son las que están en el acecho, las del este ya son sentadas, las del oeste recostadas y las invertidas al final, uh -huh, porque antes tenían otro orden. Entonces, eh, pues fuimos combinando esta, este conocimiento y este sentido común del cuerpo que tenía yo y la capacidad de verbalización y conocimiento profundo anatómico y de movimiento funcional de Delia para, eh, pues para hacer una estructura que fuera amigable, que fuera saludable, que al mismo tiempo tuviera un hilo conductor energético para que eh, al momento de estar teniendo una práctica el alumno pudiera tener e esta experiencia, uh -huh. que no lo llevara tanto a la mente sino que cada rumbo también lo llevara al vehículo que corresponde. Entonces, fue un trabajo largo, largo, largo, largo, como de año y medio, eh, de ir sacando, ir desmenuzando estas posturas, e ir poniéndole también los ingredientes importantes que tienen que ver con conceptos específicos, como son la hidratación dinámica, que seguramente eh, se si han tomado clase de Lili se los ha comentado, el presente eterno, eh, todos estos conceptos que son importantes eh, y que, que, que nutren la, la práctica y tienen un efecto, un efecto poderoso y energético en el cuerpo. Tiene, el cuerpo tiene una respuesta ante, ante estos, pues sí, ante estos conceptos, ¿no? Entonces, eh, pues así fue como, como lo iniciamos y, y definitivamente... Lo que quisimos, eh, lo que nosotros queríamos es que la gente tuviera una experiencia propia de la práctica. Ajá. Eh, en la experiencia, por ser una, una práctica psicofísica, se mueve mucho la energía. Y la energía eh, a veces eh, puede sonar como o estamos muy acostumbrados a, a, a querer comprobar todo lo que hacemos y a ver todo lo que, ¿no? A comprobar por medio de la mirada, muchas veces, y de lo, y de lo tangible. Entonces, eh, la práctica nos lleva a, a, a poder sentir y percibir de la manera más sutil lo que es la energía, la no materia. Y, y arrojarnos a empezar a confiar en eso que sentimos, o eso que percibimos, o eso que estamos intuyendo. Uh -huh. eh, y al momento de conectar con esta sutileza, hace que el cuerpo entre en otro lugar. En la toltequidad se le llama mover el punto de encaje, ajá, que es entrar en una segunda atención, por así decirlo. Uh -huh. Y esta segunda atención lo que nos, no, nos libera de la percepción... Eh, de esta dimensión, por así decirlo. No quiero entrar en un tema muy esotérico porque en realidad Kinam es muy aterrizado, es una práctica sumamente aterrizada eh, por ser de experiencia propia, pero sí entras en esta eh, posibilidad de observar lo que en una percepción normal quizás no percibirías. Uh -huh. Entonces nos mueve un poco el punto de encaje y nos posibilita para para tener estas, estas experiencias diferentes, no que sean mejores ni peores, ni más espirituales, ni menos espirituales, simplemente diferentes porque estamos habilitando, estamos ejercitando eh, estas, eh, pues estas eh, posibilidades a través de la herramienta del KINAM. ¿no? Entonces, eh, pues más o menos por ahí, por ahí va la experiencia. Me imagino que ustedes ya han tenido varias clases y... Y algunos quizás al final de la clase lloran, otros a lo mejor han tenido sueños, otros quizás eh, han recibido información. Es algo muy peculiar que sucede con kinam eh, Y a veces sucede y a veces no sucede y es perfecto también. Lo, lo, lo importante es mantenerse en el intento de la práctica y, y escuchar el cuerpo y conectar con los cuatro vehículos que constantemente se están trabajando en la, en la práctica y con Lili, porque la conozco, sé que, que, lo, que lo lleva a un lugar bellísimo. Entonces, eh, pues qué oportunidad que la estén, que estén recibiendo esta información de ella y que pues ella nos abre el espacio para que Frank pueda estar, para que yo pueda compartir mi experiencia, para que Vicente y Jonathan también estén, entonces... Pues más o menos es por ahí, mi Lili. ¿Qué, qué, qué más quisieran que les platicara? que es claro, y la verdad que está bastante aspectos que sobre los impactos psicofísicos de la práctica, justamente, en nuestro reviso de la situación entre las emociones del cuerpo mental. A ver, corazón, no te escucho tanto. Si te puedes acercar, porque en verdad oigo la bocina un poco reventada, entonces oigo más reverberación que, que palabras. Lo voy a tratar. Un poquito mejor. A ver. A no, no, lo oigo tanto. O escríbeme, dime qué quieres, qué, qué, cuál es la pregunta o la, la información que necesiten. Chicos, esto es parte de estar en vivo, o sea, así va, hay que fluir. A ver, ponte, ponte en la cámara, Lili, para que te vea yo los labios. Ajá, eso. Poquito, a ver un poquito a ver si te puedo leer los labios porque el sonido no está muy bueno sabes, ¿Sabes? que estoy en el celular y te digo que, que tuve que dejar todo allá y correr a la casa del vecino para que me dejara conectarme entonces nada más traigo el cel pero pero Ok. Es, es, escríbenmelo, escríbenlo, para que vean que no todo es tan serio. También uno puede, no, es, escríbenmelo, escríbenmelo. Mira. Ajá. Ay. Ah. Ahora, a ti te oigo perfecto, Jonathan, a ti te oigo perfecto. Ya, que está un poco mal. Ok, te voy a decir qué es lo que yo, te, lo, lo que, lo que les puedo platicar, Lili, ahí te va y voy a tomar la batuta, es, ya hablé un poco de, puedo ahondar un poco más en los efectos de la práctica, en el cuerpo, la mente, las emociones, si quieres, que creo que ya toqué un poco, ¿no? O, este, en el cuerpo es lógico, ¿no? La parte de romper fibras musculares y sentirte más fuerte, crear este, huesos más, eh, ¿no? Pues obviamente mucho mejor alineados, eh, tener un movimiento funcional más sano. En la parte de las emociones, eh, pues es el escuchar para no reaccionar, para no dejar que la, que la energía se fugue porque las emociones, eh, en, en las emociones perdemos a veces mucho tiempo. El ego está ahí muy metido, entonces en las emociones, si no las observamos, nos drenan. Entonces hay que estar muy al acecho de cómo manejar y escucharlas y observarlas eh, para ser más asertivos en las respuestas. En eso nos ayuda muchísimo Keenan, no, la parte emocional que tiene que ver con el rumbo del oeste, con el rumbo de la recapitulación. Eh, no, nos permite, eh, al recapitular, nos permite observar desde esta, desde esta tercera persona, o desde este lugar, eh, este autodistanciamiento de la situación, en dónde pude haber perdido el control o a quién le cedí mi energía y mi poder. Entonces, eh, la, la técnica nahualica de la recapitulación es importantísima para Justamente ir sellando estos huecos energéticos ¿no? que, que vamos teniendo. La parte de la mente, de observar los pensamientos, de estar al acecho, sin juicio, pero siempre atentos de qué está sucediendo en mi cabeza, ¿no? de cuáles son mis creencias, si son creencias impuestas, que también eh, me llevan a conectar con la emoción y a fugar. Eh, por eso es tan importante la parte de la experiencia propia, de no, de no tragarnos la pastilla de la, de, la, de la creencia impuesta en todo momento, sino de si no lo he experimentado, no soy experto y no puedo hablar de eso. Uh -huh. y, y, y bueno, eso, eso es importantísimo para las, las posturas del norte. Entonces nos hace estar más presentes, más más atentos de lo que pensamos en la parte pues eh, de la energía vital que tiene también que ver con la respiración es justamente cómo estoy trabajando mi cuerpo y cómo estoy hacia hacia dónde estoy dejando que que toda esta energía vital se vaya no eh, que a fin de cuentas lo que necesitamos es guardarla para poder entrar en un mejor ensueño y de ahí no poder conectar con el nahual y y poder eh, ser más libres que a fin de cuentas en en, en yo lo resumo eh, eh, que el kinam lo que te da es mayor libertad porque al estar alerta en los periodos de vigilia en los estos periodos del sueño tienes también la posibilidad de no estar en la materia y, y en este constricto del cuerpo no cerrado en esta nave sino tienes la posibilidad de salir en este lugar, en donde el cuerpo no es una limitante, la mente, si la terminas dominando, tampoco va a ser una limitante. Entonces, tienes más posibilidad de expansión y de libertad. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede con la libertad? Que uno va desarrollando el, el, el potencial humano al 100%, y eso es lo que queremos, a fin de cuentas, ser, ser seres humanos libres, que aportamos... Y, y que tenemos esta, esta, este centro ya integrado en donde, pues, nada nos mueve, ¿no? Donde, donde, donde podemos estar, como dicen, ¿no? Firme sobre la tierra. Eh, Esa sería como mi experiencia en cuanto a, a, a, los cuatro, a los cuatro vehículos y cómo nos afecta, ¿no? El, el, en cada uno de ellos. Y pues, no sé, los efectos de la, cuáles cuál desde mi experiencia, cuáles son las diferentes, las diferencias que, no, que noto con otras actividades, pues muchísimas diferencias empezando, pues, porque qué, qué, qué disciplina va a trabajar con el conectar con el Nahual, por ejemplo, con esta, o con, lo, con, con el sueño, eh, con esta metodología tan clara, yo creo que eso es importantísimo. Eh, algo que, que a mí me encanta es que para el KINAM lo más importante es el trabajo diario y presente. ¿no? Es el camino más que el resultado. Y, y el poder desarrollar el potencial humano eh, orientándolo al servicio a la comunidad. Eso se me hace increíble, que no es individualista, es completamente comunitario. Y, eh, y en la fuerza comunitaria está también el despertar y el, y, el, y el potencializarnos todos. Entonces, eso se me hace importante y único de cualquier otra disciplina. Y también no la parte de la importancia de las técnicas nahuálicas después de cada sesión, pues como decía, no es, es como el, la cereza en el pastel después de haber hecho quizás una una práctica del rumbo del sur y poder hacer este escaneo corporal al final para conectar con este vehículo físico que nos está hablando constantemente, que, que nos está gritando lo que estamos necesitando, desde lo que necesitamos comer, lo que necesitamos descansar, eh, el tipo de movimiento que tenemos que hacer para no lastimarnos. O sea, si ponemos atención, el cuerpo nos habla en todo momento. El cuerpo es el mapa es el, el mapa emocional o el mapa existencial del, del, del, de nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Hablando de, de la técnica del acecho, de este caminar de dioses, en donde es una, es una meditación en movimiento que nos mantiene al acecho observando la mente en todo momento. Si pudiéramos mantenernos en ese acecho todos los días, bueno, Dejaríamos de decir tonterías, estaríamos, seríamos más eficientes, eh, sería increíble, ¿no? el, el, el poder estar al acecho eh, en todo momento. Y, y la recapitulación, como ya lo dije, ¿no? Que nos ayuda a poder observar las emociones, también a hacernos responsables de las emociones, que eso es más importante. Y el KINAM habla también mucho de, de, la, de la responsabilidad. Cuando tú empiezas a autoobservarte y a autoconocerte, lo único que te queda es hacerte responsable. Eh, y parte de las técnicas nahuálicas, específicamente de la recapitulación, es el hacerte responsable, el jalar el poder que cediste hacia otros y, y qué vas a hacer con eso, ¿no? ¿En dónde vas a poner ese poder y cómo? Y, y si tienes la, la, el valor para ver, para ver a... a a dónde fue que pusiste este, ¿no? este, este poder, en, a quién lo cediste, ¿no? Y, y retomar y empezar a, a hacernos responsables para estar más fuertes energéticamente y poder de ahí entrar ya en el ensueño, que eso es ¿no? eh, también una técnica nahualica importante y que muchas veces eh, pensamos que tenemos que ensoñar y, te, y hasta que no ensoñemos, entonces no lo estoy haciendo bien. Pero me encanta, sé que tuvieron una plática con Frank, y me encanta también cómo él lo pone, porque baja mucho la exigencia del de simple hecho de estar en presencia y en presente eterno, es una forma de estar ensoñando. Es una forma, porque a fin de cuentas en la toltequidad, esta vida también es un sueño. Entonces, el mantener la atención y el comando de lo que queremos estar haciendo durante la práctica con conciencia también es una forma de ensoñar, ¿no? El no dejar que se fugue la energía. Entonces, yo los invito muchísimo a que vayamos aterrizando la toltequidad no hacia algo completamente volátil y new age, y, y, eh, sino algo sumamente práctico eh, y, y reconocer que la energía, aunque no se ve, está ahí y tiene efectos efectos poderosos en el cuerpo, en la mente, en las emociones y en el espíritu. Es, es, es como este. Es, es este este, este, este eh, alimento, por así decirlo, ¿no? que nos va nutriendo y que, y que nos permite tener la fuerza para poder entrar en esta segunda tensión y poder tener esta experiencia de autoconocimiento y observación de lo que nos sucede quitándonos el velo. ¿no? Eh, es como una conexión más profunda con la realidad verdadera de lo que es, no de lo que nos han impuesto. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, pues va un poco por ahí. No sé, Jonathan, si tú escuchas a Lili, me traduces. <ríe> <¿Por qué>? <ríe> <ríe> uh -huh. Yo me encanta. Tardo, pero a ver, a ver si se puede. Ay, no los escucho y los quiero oír, quiero ver qué comentan. A ah, que te llame a ti, órale, porque mucho, órale, va a ver, o, a, o a ver, a ver. A ver, ¿ahora se escucha sí, mejor? Perfecto. Ay, ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ah, sí! Pero nosotros no escuchamos, ay, pero, oh. pero bueno, porque, porque ya, ya sé la por la qué. La sí, sí. Pero no, no, me gusta que... ¡Ay, gracias, Alec! Eh, muy genia, muchas gracias por todo tu tiempo, tu predisposición, tus respuestas. Ahora estoy solucionando el, el poderte escuchar nosotros a vos, porque ahora... ¿Espera este? Sí. Está. Ahí está, ahí está, ahí los escuchamos, ¿nos escuchan? Los escuchamos perfecto. Tú ah, me sí, sí, perfecto, perfecto. Justo acá teníamos una, una compañera que quería hacer una preguntita. Por favor, sí. No eh, entiendo mucho acerca de mi pregunta, porque tampoco es que soy un experto, no soy una experta. Eh, el tema, ni siquiera vi las películas, pero es como una especie de Avatar, porque leí algo como que tenía que ver con una como que en el ensueño, vos digamos esto es lo que vos decías, que puedes hacer lo que quieras eh, y como que en cierta forma es como no sé conectarse con con, una, con lo que queremos ser, pero desde el sueño y no desde o sea que después se va a pero como que lo podemos soñar, no sé si se entiende. Mira. Como yo, lo, como yo lo siento, es que somos lo que somos y no somos este cuerpo. Si yo te quito el cuerpo, pues quién sabe qué somos, quién sabe qué figura somos. Ajá. Es como ir pelando una cebolla. Entonces, el conectar en el ensueño es conectar con esas capas más profundas, esenciales de lo que somos, de esa sustancia, eh, de, de, de esa sustancia pura, ¿no? de energía pura, que estamos todos conectados, que a fin de cuentas somos esta, ¿no? esta red, por así decir. Entonces, al, al, al estar conectado con esta esencia pura dentro del, dentro del ensueño, pues y, y, sab, y sabiendo que, que esta realidad tampoco es la realidad única, ¿no? porque nuestra percepción del, de este cuerpo físico nos impide ver lo que hay más allá, entonces, es, es entrar en esta libertad de poder conectar con, con lo que somos, con lo más profundo, ¿no? Y, y, y, y con esta esencia que muchos, que puede ser la parte más nahualica, ¿no? Y que, y que es, como Frank decía, es la parte más animal, por eso se representa como con un perro, ¿no? Que es este nahual que no tiene el juicio, y que solo tiene la experiencia de lo que es es como la guía entonces pero también somos eso eh, no, no sé si eso contesta un poco tu pregunta por eh, es a veces no hay que meterle tanto cabeza y tratar de meterlo en un cajón porque es difícil explicar lo que pues lo que es poco conocido ajá y, y, sí, y por lo acá dice Valer, es la energía, entonces. Uh -huh. Pues sí, eh, para mí es como la energía más, más profunda, ¿no? Y de ahí también, porque se habla de que dentro del ensueño puedes ir todavía más profundo. Uh -huh. Y puedes entrar a otro, a, al, a, puedes ensoñar dentro del ensueño. Entonces es como ir pelando la cebolla. Ajá. Y ir entrando cada vez en realidades más profundas. Eh, en, e, en esas estamos. Yo tampoco soy experta, ¿no? Les comparto humildemente lo que, lo que sé y mi experiencia, pero o sea, entrar en esos niveles estás hablando de una de, de, de, de prácticas sumamente profundas y nosotros apenas estamos descubriéndolo, ¿no? No somos Carlos Castaneda, no somos, ¿no? Frank Díaz, ¿no? Estamos humildemente poniendo la mesa para que todos podamos alimentarnos de esta información e ir teniendo la experiencia. Ajá. Entonces es importante que ustedes también compartan su experiencia. Si entran en un ensueño, ¿cómo es para ustedes? ¿Cómo, cómo lo, lo podrían explicar? ¿Con qué esencia o con, o con qué sustancia sienten que se, que se identifican o cómo lo sienten? ¿no? La misma Lili que, que, que, que ensueña bastante seguido. Entonces eh, es A veces es difícil ponerle palabras y por eso me gusta la toltequidad, porque es, la experiencia es única, propia, eh, privada también, no eh, y, y se queda en uno, no es para ir eh, diciéndole a todo el mundo, ay, ensoñé y fui y vine y volé, porque entonces el, el propósito creo que se pierde. Se pierde. Eh, eh, el propósito de la ensoñación es, es entrar en verdades profundas internas tuyas nada más. Que quizás de, detonen verdades universales más grandes, pero, pero lo más importante es por qué te está sucediendo a ti y qué es lo que, para qué está ahí y qué te quiere mostrar a ti. ¿No? Es completamente personal. Uh -huh. Hermoso, Ale, muchas gracias. ¿Alguno tiene otra pregunta? Acá, Gustavo tiene una pregunta. Si quieres acercarse ah, sí, a pregunta puede ver. Una claro. pregunta simple, sí, eh, sería el ensueño, eh, la práctica, eh, ¿tendría el ensueño como una finalidad o es una uh -huh. consecuencia eh, uh -huh. o de desarrollo? ¿no? El uh -huh. uh -huh. Sí es una finalidad, o sea, si sí quisiéramos realizar la práctica para ensueñar o sea la finalidad es entrar en el ensueño ok porque ahí hay información que es específicamente para ti no entonces creo que lo, lo, lo, lo valioso es eso no es poder es poder lograr entrar en ese espacio de libertad porque va a haber una información exclusiva para ti Uh -huh. Entonces sí sí es una sí el propósito es entrar ahí pero es para ti para para, para tu, tu beneficio y tu, y tu desarrollo del máximo potencial uh -huh. que esa es la finalidad de Kina, es desarrollar el máximo potencial en cada uno entonces pues mientras más comprometidos estemos en la práctica y más eh, pongamos el intento en entrar en el ensueño, sin forzar, sin querer entrar, porque esa es otra cosa. Cuando uno quiere, ¿no? Se va. Entonces es soltar el intento, o sea, lanzar el intento y soltar. Y confiar. Entonces es más por ahí. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, contesta. Gracias. Gracias, Ayo. ¿Alguien quiere preguntar otra cosita más con relación a la práctica? También a a cómo también a esto como que eso, eso que decía Ale también más allá de enseño o cómo aterrizarlo a, a la vida diaria, a lo cotidiano, como a, a lo funcional. En el en el cuartito abajo está sí. la sí. compu. No tiene nada que ver con los registros acá, ¿no? Cuando estás en esa sí, no relación. No. no, pero igual le dije como más es más, es más <risa> que esa de la respuesta, pero sí, no, no, no, no, no vamos a hacer esa relación. <risa> Sí, sí. Uh -huh. eh, no, bueno, Ale, por ahora acá no tienen, no tienen ninguna pregunta más, si fuiste no, súper clara. No, no, pues, sí. No, pues, sí, sí, claro, claro. Acá, mira, oh, uh, Joel, no, sí. Joel. ¿tienen ¿Sí? alguna pregunta? Cada postura. Sí. Eh, si no si cada... acércate, vale. así te puede ver. Sí. Eh, si cada postura te como que te lleva a un lugar determinado. Eh... En, otro, en esto del, del ensueño, ¿no? Si, te, si esa postura tiene algo que ver esto del ser psicofísico, ¿qué parte física tiene que ver con qué eh, ser psicológica, no sé cómo llamarle? Eh, ¿Cómo es esa relación? Si me venía. A ver, vuélvemela a repetir, repetir. Me venía la pregunta ¿Cómo es la relación entre una postura de la práctica y algo más que podamos enseñar si, si, no sé, si esa postura aparece en los sueños ah, o no ¿sí? sirve para algo... Uh -huh. Ya, mira, por lo que, bueno, eh, por la información que tengo, ¿no? Y, y porque cada quien ha enseñado de diferente manera, pero, pero muchas, muchas de las personas que han enseñado ensueñan en la postura del chacmol. Uh -huh. Uh -huh. Incluso Lili les puede a lo mejor platicar luego una, una experiencia. Uh -huh. eh, y no te puedo aseverar que cada postura, si le ensueñas, tiene una característica diferente. ajá. Eh, como es algo sumamente personal, quizás para ti el ensoñar y encontrarte que estás en una postura de chacmol va a tener un significado y de ahí vas a poder entrar en otros lugares. Ajá. Para otra persona podrá ser otra cosa, otra persona podrá entrar en la postura del chacmol y podrá de ahí entrar a otro lugar, o sea, no es una regla que, la postu que si tú ensueñas la postura del chacmol es específicamente esto, podrá haber a lo mejor un común denominador, pero necesitaríamos tantos ensueñadores para poder hacer una regla, y mi recomendación es justamente no ir ahí, ajá, porque... Cuando uno le empieza a meter la mente y tratas de meter esta información en estos cajones eh, predeterminados de si sueñas esto, entonces esto pasa. Tú mismo estás limitando la posibilidad de. Uh -huh. No sé si eso les hace sentido. Sí, muchísimas gracias. Okay. Uh -huh. Gracias, Ale. ¿Alguien que hacer una preguntita? también ¿no? ¿Eh? Sí, bueno, por ahora entonces todo ¿Eh? súper súper claro y bueno, ahora que, que nos escuchás muchas gracias Ale, muchas muchas gracias oh, Gracias por... por esperarme de verdad, estaba Estación. muy ansiosa Para nosotros es un honor escucharte, tenerte eh, siempre tan dulce con esas palabras floridas, nos encanta no, no, no, bien linda corazón. Y bien. vamos a hacer ahora entonces la práctica, hoy vamos a tocar práctica de rumbo este, así que bien. vamos a Vamos a por ello. Padrísimo. Pues pues encantada. Muchísimas gracias, Lili, por la invitación. También tan linda siempre. Sabes que te quiero mucho. Y, y también un honor compartir con ustedes, chicos. Y aprovechen a su maestra, que es lo máximo. <risa> <risa> Hermosa, Ale. Muchas gracias. Para, para nosotros es, es también una oportunidad muy, muy linda tener esta práctica acá en, desde Argentina. Estar uniendo estas dos puntas es, mm -hmm. es un sueño. Un sueño que de, se está cumpliendo, o bellísimo. un sueño que se está cumpliendo. Así es, así es, bellísimo, bellísimo, pues, la zocamati a todos, eh, les agradezco mucho y, y, pues, espero esta información haya llegado y se haya colado a su cuerpo, su mente y su espíritu y, y bueno, sea una semillita para que florezca, la zocamati profundo. Claro que sí, la Sokamati, mm. Ale. Gracias, Muchas, corazón. Gracias. Buenas noches, buenas noches Buenas noches. noches. Noche. Gracias, gracias Jonathan. Gracias, gracias. Chignawi. Sí, gracias por estar ahí presente. Chignawi es el que está acá siempre detrás de las